De la birria del play, viste lo que pasa. Son las 3 de la tarde. Es que ya, apura ese culito rápido, muévase, papá. 3 y 25, papá. Muevase, pues. El fren, pie grande. ¿Ah? ¿Qué es su hermano? ¿Ya votaste por nosotros okay? oh, <risa> o qué? Ojo, ya le Lady like. Yo primero, para no me para pa atrás. <risa> Mucha suerte que nosotros vivimos cerca de esta vaina, Fran. Vamos para el centro de votación, que es el pinate. lo Mira, toda esta vaina nosotros la hemos cambiado. Eh. Ojalá que ganemos. Toda esta vaina, mira. Eh. Pubre ese culo, hijo. Allá va. Es eh, que nosotros vamos, les dicho, como hasta las 5 de la mañana, Chala, que como hasta las 5 ¿sí? Voy a votar por alguien que no sea tan duro, para que haya medicina en el seguro. Voy a votar, no importa si es una terna, por el que baje la bendita. Yo quería seguir durmiendo, hijo, la yo me paré, fue porque, porque tenía hambre. Placa, pero... la perfecta, esa, esa gente Varela. O sea, yo me paré porque quería, quería comer. Por y que bueno, voy a comer. Con un rico desayuno. Pero qué verga. Cuando yo se me pásenme el teléfono, tú me pasas el teléfono y yo, pinga, ¡Tres quise. Y yo no he votado. <risa> Casi estoy llora, weón. Bueno, hemos a llegado a la casa de los niños que andan violando. <risa> envío ya saben cómo es. Estamos llegando a la huevazón. El vaina no llega allá. Vamos, oh, no, zuma. Tengo la guayita de mi escuelita. Mi escuelita. ¿Y yo qué voy a hacer si no me dejan entrar? O sea, <ríe> tú eres candidato a presidente. O <ríe> sea, pero. Es que nadie me tiene que ver huevo. ¿Qué? No es sabe que tú vas a ganar. Por eso. El resultado de una encuesta hecha al pueblo Con las respuestas del pueblo Y para el pueblo Turbo Records Genios musicales Matando y destrampando instrumentales Con esta plena no estamos tirándole a nadie Pero en Vía Real ¿Por qué tú vas a votar? ¿Ah? Yo voy a votar por Vikey Presidente Caminando en los zapatos del pueblo <risa> No, papi, la han prendido. Dios, que eso está caminando en el pueblo, ¿qué? Recuerdo voto todavía? ¿Ah? Ajá. ¿Ah? ¿Que me paguen 100 palos? 100 palos, quiere. a mi abuela? Va a buscar voto todavía. Para el porvenir, donde está la pobreza. La pobreza. Está el porvenir, el gueto, dígale. Yo yeah, yo yeah, yeah. yo tengo que llevarlo de acá, directamente de Guandía, por venir. <risa> ¿Cuántos ¿Cuánto votos llevamos? Escucha, yo no puedo 500 votos. Esta gente no se puede decir, pero nosotros llevamos 500 votos y nosotros vamos a ganarlo. ¿Con pues. 500 votos? ¿Tú estás loco? A ver, pues no estoy diciendo que nada más un minuto llevamos 500 votos. Ajá, es que es acabamos que, Acuérdate que acabamos de llegar y... Tú sabes cómo está huevazón. Zoom para la hueva hasta la gente fíjate que nos están esperando que nosotros lleguemos para que nos aplauden. No, para no, nadie nos aplaude esa <risa> gente. <risa> si supieran que yo voy a convertir este país en una. Vas a que y... skatepar en todos los corregimientos. Invernalia. ¿Ah? <risa> ya ya no va a haber, ya va a haber diversión. Vas a hacer skatepar en todos lados. Sí está buscando votos. Está buscando votos, se está tirando al presidente, abuela. Sí. Sí. Eh, va a ser presidente. Va a ser presidente, verdad papá. Ahí está Edwin. Sí, también. Edwin dice que va a ser presidente. Pero yo creo que está Edwinito. El, el futuro presidente ¿Sí? tiene que tener cadera. Tiene que tener cadera. Sí. Ah, y no está yendo a grado. No, no le di a grado, ¿ah? Nada, nada. El chumbo. <risa> Ah, tú no eres chombo. Ya no se hago a ese, él es italiano con colombiano. Papá. Bueno, yo soy qué. Italiano con colombiano. Chava <risas> el lío, botaba el loco con mi bacha, papa. papá? yo quiero que la quité sin la ¿Qué vas a hablar? Que la, tuve que enamorar a la doña para que me diera la bacha y tú estás ahí, Y y y. eh. ya que vi que a la doña le dije que le gustaron mis medias. Yo así, ay, papá, ya, eso es todo. <risas> <risas> <risas> ¿Cómo? Yo caída. la caída. Recuerda tu bacho una vez. Vamos a ver qué nos dio. Es tuvo que o sea, el panque, yo creo. Yo creo panque. Uh. Oh, oh, oh, oh. ¡Disque pollo! ¡Para la buena la bacha! ¡Párenla presidente! ¡Ay, ay, ay! ay <risa> <risa> tú estás pidiendo voto para otro vota por ti tenía que decir, se haya creído presidente ahora oye, no está estás viendo que eso es cagado, van a ver cuando van a decirlo en No que se dice ¡Varela, presidente! ¡Salle, presidente, el diputado! mira la cancha en 15 minutos nosotros ganamos las elecciones le ganamos todos los papeles ¡Varela, presidente! ¡Chachay! Hey, esto, no, esto es proxenitismo político. No podemos andar en esto gritando nada. Chucha, nos pillan huérrea, nos meten presos. Nosotros siempre buscando unos problemas. Ya está ahí el choco el carro, frey. Está dañina. Pero... Cuidado, follar. Ya <risa> quieres meter a las bachas. Ya, vamos a chantar ahora bajo el palo de mango. Las vamos a bachar. No, ya no tienen respeto, friendly. Oye, me gustan tus medias. Pa, es te estaba vi. tirando, papá. Ajón, estás loco, hijo. <risa> <risa> Una lírica muy horrible Me da pena porque me están escuchando hablando con la doña No me mires la bacha ¿Qué es lo que es? ¿Ya fuiste a votar por nosotros o qué? ¿Qué mimito qué? ¿Qué no? Mimito de la verga, si ahí es presidente ¿Qué? Si ahí es presidente ¿Qué? y, y, y Daniel so. diputado Ahí está, ¿tú estás claro? Tú estás claro, papa estás Claro, papa. El noche me lo la ¡Qué los niños de la ¡Y el ganador. Ahora sí, para ti, eh? el 2. talento vamos a hacer vale más. ¿sí? Hey, hermano, usted guay. tiene que ir a usted. ¿Cuándo hey, se tiene ahí? ¿No, no a mí? esa ahí, por la por ahí, por la ahí, pon la ahí, por ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, El la ahí. No, está ya sonando. ¿Ah? Está sonando. Con la el cartera del carro y todo, la la ahí hay ahí hay de pertenencia que valga ahí. Nada, nada, nada. El carro nomás. Algo más, Alex. saca tu por ello. Ey, hermano, escucha. <risa> ey, ey. Mira, <risa> tiene <risa> que pegarle de ahí. Ahí. Se va a ganar un S5 y el carro, y saca el carro Mi cartera, el, el no carro, el carro No, no, no, lo que está en la cartera y no, no, el carro Ah, lo no, que, que está en la cartera, cartera en Ahí vale plata Ahí hay un par de dólares, una, una ciervi Eso dice que la mete Bueno, oh. escucha, tiene que pegarle de ahí oh. Ahí Mira, una guía Dile, yo la meto en <risa> Una Dile, yo la meto ahí. <risa> El otro pedazo lo tiene ella Eso dice que la mete Tiene que meter esa bola Daniel Ahí Daniel, eso dice que la mete. ¿Tú la metes? <risa> ¡Ey! Tienes que ir a ti, ¡Qué ¡Meta la ¡Diez palos! Que... ¡Diez palos! ¡Diez palos nada más! ¡Diez palos! palos! ¡Va! ¡Va! va. va. <risa> ¡Ey! ¡Tienes que ir! ¡Meta la bestia. ¡Tú! ¡Tú eres el que tiene los diez dólares en la mano, huevado. <risa> Oye... ¡Con bien lo que tú haces! ¡No tengas miedo! ¡Tú tienes los diez dólares en la mano! <risa> Una ya, un S5 plata. Tiene que ir a ti, ahuevao. Oro, mira que estás Que verga escucha. Si yo me puesto, que verga más tiene que hacer traspaso allá. No, lo que está en la cartera. Adentro de la cartera de la CRB, mueve. Piensa, ahuevao. me meto en un pollito. <risa> <risa> <risa> es que, se la iba <risa> <risa> no para qué la vamos a meter ahí o sea, si tú no la metes la metes ahí con la llamarla ¿no? ah dale joder <risa> ¡Ey! te duelen 10 dólares van 10 dólares 10 dólares 10 dólares dale dale dale <risa> Vale, vale, vale. 10 dólares de ahí a allá. Hey, tú tienes la de ganar, tú tienes los 10 dólares en la mano. Tú los puedes perder o los puedes ganar. Es así, ahuevado. ¡Déjalo! Dale, dale, dale cuero. Dale cuero. ¡Déjalo! Dale. ¡Huevo estrella, ahuevado! Yo voy a mí a la 1, voy a mí a la 2, todo eso es mío a la 3, todo a la 4, perdiste a la 5, perdón, a la 5, perdiste a la que perdiste huevón. Baila, pues, baila. Pon una plana que suba a bailar. Ah, no, no, no.